Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi pequeño rincón de aprendizaje. Este mes os cuento cómo se ha desarrollado la floración de mis plantitas. recordaréis, en esta cosecha estoy probando algunas de las variedades regulares no feminizadas de nuestro banco amigo Sensi Seeds. Elegí plantas mayormente índicas, como la Black Domina o la Mr. Nice G13 Hasplant, pero entre las cuales ha salido algún ejemplar con genotipo más sativo. ¿Os fijáis qué conceptos más técnicos manejo ya? En la barraca me explicaron un día que el genotipo son las cualidades que le vienen dadas a las plantas por su carga genética y el fenotipo, los caracteres que las plantas expresan en función de un determinado medio. Pero esto ya os lo explico mejor en otro momento, que me voy por las ramas, nunca mejor dicho. ¡Comenzamos! La parte buena de tener distintas variedades en un armario es poder elegir a la hora de fumar, pero el inconveniente es la gran diferencia entre ejemplares, tanto en tamaño como en el ritmo. tres semanas de floración, algunas plantas ya tienen los cogollos densos, mientras que otras apenas ni los han unido. Otra complicación de la diversidad es la alimentación, que no consigo ajustarla y eso provoca que las Black Domina más pequeñas estén muy oscuras casi con excesos, mientras que las Mister Nice más grandes acusan falta de nitrógeno y empiezan a amarillear las hojas desde la cuarta semana de floración. Eso sí, los cogollos en general engordan a buen ritmo y alguna Rosenthal destaca entre ellos. Lo cierto es que en esta cosecha no he podido estar muy pendiente de mis niñas. La temperatura tampoco me ha ayudado demasiado. Durante la segunda mitad de floración, mi armarito registró mínimas por debajo de los 15 grados. Consultando con la barraca, me dijeron que los abonos orgánicos no son correctamente asimilados con mucho frío. La razón es que los hongos y bacterias de un sustrato ecológico, que son los encargados de procesar la materia orgánica convirtiéndola en nutrientes asimilables por las plantas, ralentizan su metabolismo si el sustrato o el agua de riego están demasiado fríos. Al hacerlo, metabolizan menos nutrientes y por eso es más fácil que se produzcan deficiencias en la alimentación.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 Pues ya veis cómo voy avanzando en mis pinitos como autocultivadora, aunque he tenido algún que otro problemilla. En general estoy satisfecha con los resultados de mi armarito. Además, gracias a las buenas prácticas de higiene y prevención y a los productos orgánicos, hasta ahora no he sufrido el ataque de ninguna de las plagas que amargan la vida a los cultivadores, tanto de interior como de exterior. En el próximo programa volveré para contaros nuevas cosas y seguiremos aprendiendo juntos. Os espero aquí, no os lo perdáis.